De que a un par de años, 10, 15, 20, 30, los libros de la historia de Bolivia van a enmarcar precisamente acerca de lo que ha significado. Primero, el primer presidente indígena. Eh, dos, mayor tiempo como gobernante. Eh, tres, enarboló y llevó adelante una demanda que se inició precisamente en la ciudad más joven del país, El Alto, que era la transformación. De Bolivia, la recuperación de los recursos naturales. Son elementos que se han llevado adelante precisamente en lo que ya viene a ser eh, la gestión del de presidente Evo Morales. Así lo siente la gente de pie así analiza. Pero vamos a profundizar precisamente este tema porque el presidente Evo Morales ya es uno de los gobernantes con mayor tiempo, precisamente. Al mando de nuestro país. Y está con nosotros el presidente eh, de la Dirección General de eh, la Ciudad del Alto del MAS IPCP, don Daniel Ramos Quenta, a quien le doy la bienvenida. Daniel. Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, realmente, lo que comentabas, digan, hagan, griten, chillen, estén llorando aquí en Bolivia o fuera del país. Evo Morales es el mejor presidente que Bolivia tuvo. En esa razón, nosotros como la ciudad del Alto... ...ratificamos nuestro pleno apoyo, respaldo... ...no, no solo el Alto. Hemos estado en un congreso eh, hace dos años atrás en Montero. Hemos tenido segundo ampliado. Nosotros te llevamos ampliados constantemente, regionales... ...por circunscripción en la ciudad del Alto... ...tanto con los sectores sociales, ratificamos... ...la postulación de nuestro hermano Evo Morales... ...¿por qué? 12 años de gestión... ...12 años de estabilidad económica... ...12 años de transparencia... ...12 años... ...de que nuestro... Eh, ...recursos... ...va creciendo cada año... ...hoy por hoy podemos hablar... ...este año estamos sobre a borde ya del 4.5%... ...como nunca... ...por eso... ...hagan lo que hagan... ...griten lo que sea los expresidentes de Estado que han tenido oportunidad, pero un presidente indígena como nosotros ha sabido manejar el país sin tener estudios. ¿Cuál es el sentimiento de los alteños, precisamente ya con la visión eh, que tiene la gestión del presidente Evo Morales, enarbolando el proceso de cambio? Sí, nosotros eh, como la ciudad del Alto siempre y vamos a seguir respaldando la gestión de nuestro hermano Evo Morales. ¿Por qué? Es un hermano que ha salido desde las bases, es un hermano que ha estado sabe el sufrimiento del pueblo boliviano. Su pueblo es Orinoca. Hemos visto, yo mismo fui allá cuando se inauguró el centro cultural, cómo vivía nuestro hermano presidente. Después se fue a Chapare y ahí se hace un líder, un dirigente sindical. Por eso que nosotros como la ciudad del Alto sentimos en el corazón de que nuestro hermano presidente tiene que continuar y no hay otra persona quien pueda garantizar este proceso. El MAS y PCP tiene una agenda patriótica que son de los 13 pilares. La derecha no tiene ni una agenda, eso sí tiene derecho, la derecha tiene una agenda de manipular, de mentir en los medios de comunicación estas supuestas plataformas de la derecha, porque son de la derecha. Al movimiento socialismo y PCP específicamente en la ciudad del Lato ¿le preocupa lo que diga la derecha, la oposición o eh, hace más el análisis... ...de los logros que se está alcanzando como país? A nosotros como alteños... ...a lo que me corresponde... ...no nos preocupa... ...y nunca nos ha preocupado... ...porque la derecha no va a retornar... ...a gobernar nuestro país... ...la gente está muy consciente... ...si evidentemente la anterior gestión... ...en la alcaldía se ha perdido... ...ha sido por otros motivos... ...pero ahora nuevamente... ...nosotros trabajando en las zonas... Eh, ...con los vecinos... ...escuchando a nuestras bases no va a abandonar este proceso y jamás, no lo vamos a hacer yo vengo de una dirigencia tres veces consecutivos de mi junta de vecinos nosotros estamos con las bases vivimos con las bases dormimos con las bases por eso que el sentimiento que tiene el pueblo alteño de respaldar y de apoyar por eso en, no, en no algún, nos preocupa en no algún nos momento preocupa. el alto le había reclamado al presidente Evo Morales obras, mayor atención eh, ¿cómo se dejó prácticamente zanjada en algún momento digo eh, esa diferencia que marcaba precisamente la ciudad del Alto porque hay que destacar que cuando el Alto eh, enarbola algún movimiento lo hace de manera muy, muy ordenada muy eh, orgánica por parte de las juntas de, de vecinos a ver eh, territorialmente el quien tiene que hacer las obras es la alcaldesa sí. pero lamentablemente hemos visto de que todo este tiempo lo que hemos visto es un fracaso, hemos visto muertes, una gestión con luto. Hay que recordar que han muerto seis alteños en una quema de la alcaldía, de la autoquema que se ha realizado la señora alcaldesa. Eso está en las redes, está, todo el mundo tiene conocimiento. El tema es que lo manipula la derecha. La alcaldesa es el que tiene que gestionar todos los recursos. Yo veo a la alcaldesa en Colombia, veo en otros países. Pensé que estaba yendo a gestionar, pero ¿qué ha hecho? Se ha ido a victimizar a politizar, a hacer un desgaste a nuestro hermano presidente. Desde luego, nuestro hermano presidente no se ha olvidado. Este último, ayer nos han mostrado ya eh, los técnicos de obras públicas, en el data, esta última obra que se va a realizar, una mega obra, el, el distribuidor del Puente de la Ceja, que va a descongestionar. El ratuque. El ratuque. Son ramplas desde la autopista que va a subir, hay un centro por plena ceja, y va a distribuir a Panorámica, va a distribuir a a San Pablo, a abriendo a Adriana Juan Pablo II, al aeropuerto, e incluso va a pasar basando lo que es Cruz y Villacha. Imagínense, es una obra tan grande. Y el, tenemos el Hospital del Norte, tenemos el Hospital del Sur, tenemos centros tecnológicos, escuelas que se han construido gracias a nuestro hermano, Evo, Evo Morales. Los proyectos de eh, acercarse a los vecinos a través de en los etados, eh, de financiamiento, sí. eh, que eso debería ser competencia del municipio. Es Por lo menos así es el sentido de la gente. Es de la competencia de, del gobierno municipal que es la señora alcaldesa. Nuestro hermano presidente, hay que recordar, y está en las redes, está en medios de comunicación, ha invitado para trabajar a la señora alcaldesa. Ha dicho que hagamos una buena gestión, trabajemos. Y se si revisamos a nivel nacional varios eh, que no corresponden a nuestra línea eh, de otros partidos políticos que son alcaldes, coordinan con nuestro, con nuestro gobierno y hacen gestión. El tema no es para la, para la señora alcaldesa, sino es para los vecinos. Yo creo que ese orgullo, me imagino, más que la señora tal vez quiere coordinar, pero el tema aquí, el que maneja es el señor Doria Medina. no Debe decir, no tienes que coordinar con este señor... Evo Morales, por eso que hace caso a su jefe, la señora alcaldesa. ¿Cómo han visto ustedes la amplitud del primer mandatario eh, con referencia a el alto que ha enarbolado los hechos eh, de octubre del año 2013. Por eso Yo quiero señalar, aquellos expresidentes, exautoridades que han saqueado, han vendido nuestros recursos naturales, las empresas nacionales, estatales a gallina muerta, no tienen ningún derecho de eh, decirnos qué es la democracia. No tienen derecho. Yo le digo al señor Carlos Mesa, un hijo del imperio del Yankee, ahora que está en Estados Unidos, seguramente recibió instrucciones, no tiene ningún derecho de hablar de democracia. Un señor Tutu Quiroga, que ha sido acompañante en las dictaduras al señor Banser, Hugo Vance Suárez, que hay personas que han desaparecido, no tiene ningún moral para decirnos qué es la democracia. Y así podemos señalar varias. Señor Samuel Doria Medina, de, de igual forma, quien ha vendido a gallina muerta en empresas estratégicas. De nosotros, los bolivianos, no tiene ningún moral para decirnos ¿Qué es la democracia? Como nunca nuestro gobierno, hoy por hoy, estamos en democracia Vivimos en democracia No hay gente desaparecida, no hay hermanos que han desaparecido Por eso, hay un sentimiento muy fuerte, hermano, en la ciudad del Alto Hacia nuestro hermano Edo Morales Vamos a seguir trabajando, socializando en todas las zonas hay, hay pedidos también que le han hecho al presidente. Así es. Y hay que recordar, es, ha entregado el primer paquete este año eh, antes del aniversario del 6 de uh, Mar. marzo. Y hace un mes y medio nuevamente hace una entrega de centros tecnológicos, de cinco tinglados, de cinco campos deportivos para la FEJUP y otras obras. Nuestro hermano presidente jamás se ha olvidado de la ciudad. Evidentemente hay muchas cosas por hacer todavía. ...hay una creciente poblacional en la ciudad del Alto... ...como cualquier otro territorio que crece... ...porque hay nuevas generaciones... Sí, día a día diariamente, grandes. ¿no? En este momento seguramente me imagino... ...que están naciendo nuevos bebés... ...para la ciudad del Alto, por tanto para La Paz... Entonces, ...hay necesidad... ...pero ¿quién tiene que hacer ese trabajo? Es la señora alcaldesa... ...cuando ella hacía campaña... ...hacía con una, decía... ...voy a hacer las hacha obras, ...el Alto va a ser, hacer... ...o sea... Lo descalificaba la gestión de Patana, a otros alcaldes que ha pasado. Decía, el presidente recientemente eh, llevó adelante eh, una aprobación de varios millones de bolivianos para los municipios. Pero que también se benefició al municipio alteño. Así es. Y ahí, hey, mira, eh, una anécdota. Yo he estado en el Palacio Quemado, justo cuando se entregó eh, varios eh, montos económicos. No estaba la señora la alcaldesa. Pero estaban otros municipios que no son afín a nosotros. Me extraña, me extraña muchísimo. ¿Cómo es posible tenga tanto ese orgullo? Las obras son para la ciudad del Alto, las obras no es para unidad nacional, sino es para la ciudad del Alto. Ella debía estar gestionando, y debía estar ahí. Veía dos personeros de bajo rango, eh, técnicos, con dos de con el vuelo propio, que eran de, de la ciudad del Alto. Pero no estaba, no estaba ni el oficial mayor, no había nadie para recibir esos recursos. Eh, lamentablemente, eh, la Ciudad del Alto se equivocó, nos equivocamos, ¿no? Muchos se equivocaron, pero eh, ahora hay una nueva gestión, más bien que acaba su gestión y nosotros como Movimiento Socialismo nuevamente tenemos que retomar la alcaldía de la Ciudad del Alto. Ahora, eh, el Movimiento Socialismo y PSP en la Ciudad del Alto ha preparado, me imagino, eh, algunas actividades eh, para... Eh, ser parte ya de este hecho histórico de tener eh, al presidente Evo Morales como el gobernante con más tiempo precisamente en la conducción del país eh, ¿Qué van a desarrollar de aquí para adelante ustedes como más IPCP del alto? Vamos a participar del acto que se va a realizar en Cochabamba y en Ibergarzama el día de mañana estamos partiendo un buen grupo para festejar y más que todo para darle la fuerza a nuestro mano presidente. ¿Quiénes quién es, están en esta delegación? Estamos en el instrumento político, seguramente se van a sumar otros sectores sociales como es la FEJUV, Gremiales, la Coro, Mercados, son sectores que son sectores tan grandes en la Ciudad del Alto que están con el proceso de cambio, que siempre han estado. En esa razón nosotros vamos a constituirnos en Cochabamba para los festejos que se está preparando porque tenemos que darle fuerza a nuestro mano presidente. Hemos estado viendo últimos en las redes sociales, en medios de comunicación, uh, a expresidentes ¿no? saliendo, desfenetrando esta gestión de los 12 años. Se hacen los ciegos, por eso yo digo que son los Shakiras, no No ven, son ciegos, no No escuchan, no ven, no, no, no, se hacen los locos sordomudos. -mudo. Sordo ¿no? Pero si vemos en este momento, yo bajé en este momento por teleférico, yo me acuerdo antes, había en Mantilla, maclean el zapato roto que andaba, íbamos a hacer un teleférico, nunca lo hicieron. Ellos tuvieron oportunidad, tantos años nos han gobernado. Pero no nuestro hermano presidente en estos 12 años, corto gestión, poca gestión, ha hecho muchas obras. Yo a veces me extraño, ¿no? Estoy a las 7 levantado de mi cama, al hermano presidente lo veo en Santa Cruz, a veces le veo en Tarija, le veo en Pando. ¿Qué presidente trabajaba aquí? Antes, nadie. Y es más, yo me acuerdo que cuando eh, Banzer fallece, después han descubierto que había un camarote detrás de su, de su escritorio, en, la mismo, en el mismo piso, para dormir. Los presidentes ahí iban a dormirse, no trabajaban para el pueblo. Pero es decir, bien delito que nuestro hermano presidente entregue las obras, haga gestión. Realmente yo me extraño, ¿no? Hay tantas obras que podemos numerar. Y bueno, no solamente se habla de la ciudad del Alto, sino es a nivel nacional las obras que se entregan. Hay competencias de las cuales eh, gobiernos municipales no asumen la responsabilidad ni gobernaciones y ahí está el Estado, ahí está el gobierno, eh, que se destaca sin duda alguna. Pero hay mucho todavía por hacer, hay temas que son perfectibles eh, en el tiempo, eh, con aciertos y desaciertos, eh, el presidente Evo Morales... Eh, ha planteado un escenario diferente en el contexto internacional también. Así es. Eh, como nunca, nuestro gobierno tiene los 13 pilares. Y es la agenda patriótica 2025. Ningún partido tradicional antes lo tuvieron. Eso sí tenían para hacer coteo, para pactar, para gobernar entre ellos mismos. Nunca han gobernado para, para el pueblo. Pero nosotros, gracias al liderazgo de nuestro hermano presidente, no solamente liderazgo a nivel nacional, liderazgo a nivel internacional. Yo le comento, hermano, he estado fuera del país y muchos vecinos, muchos hermanos de otros países que se eran a nuestro hermano presidente. Realmente. Antes a Bolivia, ¿quién le conocía? Nadie. Era una isla perdida. Hoy por hoy, muchos gobernantes quieren copiar, están copiando el modelo económico del manejo de nuestro hermano presidente. Es una buena gestión, buenísima. Realmente, vamos a las calles, no es lo que en la prensa la derecha habla, sino es al contrario. Por eso, vayamos a la cancha. Aquí hay miedo. El otro día escuchaba en una encuesta que se había hecho, supuestamente Carlos Mesa estaría encima del eh, hermano Evo Morales. Entonces, aquí hay miedo. No, ellos saben, saben la capacidad, la honestidad de nuestro hermano presidente. Y en el alto, eh, ¿hay esa también esa eh, visión eh, de algunos sectores que no acompañan precisamente al presidente Evo Morales? Hay evidentemente, ¿no? Hay pequeños sectores, pero son gente que realmente eh, ha comprado con dinero la señora alcaldesa. Es más, la señora alcaldesa en la ciudad del alto lo que ha hecho es dividir a sectores sociales, algunos sectores sociales. Ha en hecho. el caso de la FEJUVE, por ejemplo. Sí, ha sido su tarea, pero le ha salido, como decimos, tiro por la culata, porque no ha podido oficializar o cristalizar en su pequeño sector. Le vemos al señor tal Canasa, le comento, estaba en las filas del MAS, ahora le vemos al otro lado, ¿no? ¿Cómo es la gente tan oportunista? Incluso era candidato a concejal. ¿Por el movimiento socialista. O sea, sí, estaba ahí en las filas con el compañero Patán, pero ahora vemos por otro lado, ¿no? Bueno vivimos en la democracia, pero no hay moral, no hay moral para decir o para reclamar. Eh, yo respeto a aquellos hermanos que a veces nos hacen conocer alguna demanda, alguna necesidad o algún pedido, gente transeúnte, que nada está metido en la política, pero gente que ha estado manchado con la sangre de los, del pueblo boliviano, y gente que, ha estado con, que son tránsfugas, gente que han estado en gobiernos anteriores, yo la verdad no lo hace. no tienen moral para hablar y para enseñarlos qué es la, la democracia ¿Cada cuánto tiempo el MAS y PCP eh, de la Ciudad del Alto eh, Daniel, tú que estás a la cabeza como presidente eh, del instrumento político, se reúnen con el primer mandatario eh, casi constantemente eh, nos reunimos hace un mes, un mes y algo más estamos ¿Ustedes llevan ahí bajando? Las, las demandas? Sí, las estamos, necesidades, sí. estamos la FEJUV la COR, el instrumento la cabeza de nuestra semana ministra Vilma Lanoca, ministro de Culturas, reuniéndonos, haciendo conocer lo que yo recojo desde las bases desde mis, desde mis vecinos para hacerle conocer a nuestra hermana presidente. Por eso que hay habido esos pequeños, eh, que, eh, no pequeños, sino montos eh, que se han entregado tanto a juntas escolares, a CODIGE, a FEJUVE, a varios sectores, ¿no? Gracias a pedido a eso porque nosotros vamos a también decirnos al presidente que el pueblo también necesita, entonces nos escucha, dice de acuerdo, muy de acuerdo, entonces por eso es que se han hecho varios eventos, ahora antes de ayer ya ha empezado lo que es la quinta fase del adoquinado, y todas las villas, todas las zonas están felices, por eso nosotros nunca hemos tenido miedo, jamás, sabemos la derecha no puede retornar y los vecinos saben muy bien de que no va a retornar, en vano están haciendo manipuleos, pataleos, por eso una vez más digo, lloren, hagan lo que hagan, Evo Morales es el mejor presidente en la historia nacional que tuvimos. Así lo inscribe precisamente ya, eh, lo que va a ser como tema de consulta de que un par de años, una década, dos o tres, eh, sí, ha marcado eh, hitos históricos, eh, seguirá marcando, nos imaginamos con la transformación del país. Y bueno, eh, quiero agradecer a Daniel Ramos Quenta, quien es presidente de Dirección Regional de la Ciudad del Alto, por además IPCP, que ha reflejado precisamente el sentir de la población alteña acerca de lo que significa tener a el presidente Evo Morales, el gobernante con mayor tiempo en la conducción de nuestro Estado Plurinacional. Buenas. Es nuestro presidente de todos los bolivianos, es nuestro Estado Plurinacional, eh, digan lo que digan, eh, no es que uno quiera estar eh, dando dádivas, sino que así debe ser el marco del respeto, porque ha sido elegido con votaciones muy amplias. Muy amplias, como nunca. Yo me acuerdo antes, eh, entraban al gobierno con un coteo, ¿no? Jaime Pazamora, que, es, que tenía 17, 18%, era el presidente de Bolivia. Hoy por hoy tenemos... Más del 54, 56, 67, más, o sea, más del 50% dicen que no hay democracia. Hablan de un régimen, hablan de una dictadura. Realmente eh, son personas eh, que han estudiado en Harvard y hablan burreras, sinceramente. Y a veces me decepciono de toda esa gente que nos han gobernado realmente, cómo nos han manejado, ¿no? Nos han manejado como ovejas, pero el pueblo ha despertado, el pueblo sabe... De la derecha no puede volver y no debe volver y no debe regresar y en estas últimas elecciones va a ser el entierro de toda esa gente que siempre nos han manejado que siempre han saqueado nuestros recursos naturales han hipotecado nos, nuestro país estiraban la mano para pedir para pagar sueldos pedía limosna a Carlos Mesa que se acuerde y una cosa más, evidentemente Carlos Mesa se está proyectando a través de las plataformas y de una vez que se proyecta, ¿no? pero yo le digo desde, desde acá como ciudad Del Alto. Al Alto no ha cumplido, porque dijo bien claro, ni perdón ni olvido, y no ha cumplido. Es más, incluso cuando le pidieron a Estados Unidos para que vaya a testificar, no quiso testificar. Y el pueblo alteño sabe, y vamos a ir socializando todos estos temas. Es más, Carlos Mesa no tiene esa capacidad de gobernar, renuncia siendo siendo presidente de Bolivia. Entonces hay muchos temas, muchos temas que hablar y realmente el pueblo boliviano sabe y el pueblo alteño sabemos porque nosotros somos luchadores de octubre. Hay mucha gente que ha perdido vidas, hay muchas familias que han sido destrozadas, han quedado huérfanos o viudas o viudos. Pero el señor Carlos Mesa no ha sabido cumplir con su palabra porque dijo perdón y olvido, pero no ha sabido cumplir. El gran tema de fondo es ¿hay moral? La no gran hay, pregunta. No hay moral, por eso yo dije la gente que ha gobernado nuestro país, la gente que ha sacado los recursos naturales, no tienen moral para hablar de democracia, sinceramente, no tienen moral. Deberían ser calladitos, más bien deberían irse a otro lado porque no les gusta este país, porque no son de aquí, nosotros sí somos de aquí y aquí vamos a morir y vamos a vivir. Daniel Ramos Quinta, presidente de, de, y está bajo la dirección regional de, en la ciudad del Alto por el movimiento socialismo IPSP, el instrumento de los pueblos. Eh, bueno, muchas gracias Daniel eh, hemos querido hacer un tema de reflexión un breve análisis precisamente sobre lo que significa eh, estar más eh, tiempo en eh, la conducción del país por parte del presidente Evo Morales que ha sido también eh, destacado a nivel internacional y bueno, creemos que vamos a seguir analizando todo lo que todavía se tiene que hacer por nuestro país. Así es, eh, una de las metas en el en... En nuestra agenda patriótica es seguir reduciendo la pobreza. Hasta hoy se redució mucho. ¿Qué hicieron ante los gobiernos? Nada, nada. Pero hoy por hoy hay una reducción de pobreza. Y hasta el 2025 tiene que haber cero pobreza. Esa es la meta de nuestro nuevo presidente. Por eso es que nosotros como dirigentes apoyamos y respaldamos. Y como vecinos, sigue respaldando. Sé que hay muchas tareas. Bolivia es grande porque nunca hicieron nada ellos, es grande, amplio, necesitan, hay muchas necesidades, pero vamos a lograr ratificando y construyendo este proceso, eso es un proceso, es un proceso, no es un proceso a uno a dos años, si todo este tiempo no han podido administrar, todo este tiempo no han podido hacer nada, nuestro hermano presidente ha levantado de cero. Toda la transformación eso. toma su tiempo. Lleva su tiempo. Y si vemos a nivel internacional, muchos presidentes que han estado mucho tiempo son potencias. ¿Es porque Apostamos a eso para ser potencia, pero esa gente que no tiene moral para hablar de democracia, no les gusta porque es delito llevar a una mesa un almuerzo a un, a un pobre. a sí bien delito, ¿no? Venir, Como se ve en otros países. El Alto ya no es ciudad dormitorio, no, ciudad industrial. Eh, el Alto, más que industrial, es, ha despertado. Es un pueblo un león, que no nos provoquen esa gente que ha gobernado, que no nos provoquen. Estamos aguantando porque tampoco queremos entorpecer, pero que no nos estén provocando. Estamos viendo con las supuestas plataformas que son de la misma teoría. Bueno, lo que eh, sí hay que apostar es que eh, en este sistema eh, de democracia eh, siempre prevalezca el tema del de respeto y la cordura. Y tú lo has mencionado muy bien. Eh, el alto eh, tiene su importancia, su incidencia a nivel nacional. El alto, es, eh, el alto generalmente es un pueblo rebelde, un pueblo contestatario... ...porque llevamos la sangre de Tupac, Catar y Bartolina Sisa. Por eso yo digo, he estado en, en Potosí, en el último desfile, le comento... ...cómo nos han provocado los, las plataformas, esas supuestas plataformas... ...bien vestidos por si acaso, todos con jean, todos con poleras del 21... ...tenían sus banderas, utilizando incluso como bufanda... ¿Qué falta de respeto a un emblema nacional? Como bufanda, o envuelto ¿no? en el cuello. O sea, para ellos no les sirven, nada. Es un trapo, lo ven como un trapo. Pero para nosotros no. Es historia nuestra bandera nacional. Nuestra bifala es historia. Por eso que nosotros, ese día, yo me vine molesto. Porque nos han gritado de todo. Ellos querían que reaccionemos. No, no hemos reaccionado. Nosotros tenemos una cultura de vivir bien. Una cultura de paz. Pero ellos tienen una cultura de provocar. De, de, ...de enfrentarnos, de vivir Bolivia... ...en esa cultura están ellos, nosotros no... ...por eso yo quiero... ...a todos los bolivianos... ...no caigamos en esa trampa... ...de creerlos a esa gente que han gobernado... ...¿qué les podemos creer? Nada... ...ellos han tenido oportunidad... ...ahora que nos den oportunidad a nosotros a los indígenas a gobernarnos... como lo está haciendo nuestro hermano presidente... ...de forma excelente... ...por eso que hagan lo que digan... ...chillen, lloren... Evo Morales es el mejor presidente que tuvo Bolivia y entra en la historia nacional. Daniel Ramos, muchas gracias. Eh, vamos a convocarlo continuamente para hacer también el análisis político, los nuevos cuadros en la Ciudad del Alto, eh, perfiles, de gente que también ya está por, viendo el tema ya de las próximas elecciones. Y bueno, todo ese ámbito lo vamos a analizar. De acuerdo, muy de acuerdo. En un jaya a la Ciudad del Alto. Gracias, gracias. Daniel Ramos Quenta, eh, presidente de la dirección eh, regional del MAS IPCP en la urbe más joven de Bolivia, El Alto. Eh, después de la pausa publicitaria vamos a tener más información para ustedes eh, para poder reflejar lo que acontece ya en esta jornada de jueves. Nos aguarda, por favor.